Hola qué tal gente bienvenidos de vuelta al canal hoy estamos sacando un nuevo video y bueno eh, este es como un nuevo baúl que sacaron bueno un nuevo baúl oculto que estaba ahí en, como saben entre las tres entre las tres llaves que como saben yo lo mostré en el video les voy a dar el video acá arriba a la derecha para que vayan y lo vean y verán que de qué me refiero que, que se desbloquea este baúl vale que se llama baúl of secrets creo ¿Sí, sí se llama baúl of Secret no no no se llama ancient ancient baúl Ancient Baul Entonces eh, Es un nuevo baul secreto Y bueno Trae un nivel Trae un nivel como el de Challenge Pero en vez de desbloquearlo Con 500 diamantes Creo que se desbloqueaba Se llama The Prison Y se, y se desbloquea con 1000 diamantes ¿Vale? Así que pues bueno Más tarde chicos Voy a hacer un directo de Cataclimbs eh, Mi primer directo de Cataclimbs A ver si me hago un nuevo récord A ver y bueno, yo creo que ya estoy listo, ¿vale? Ya llevo seis más de mil intentos, ¿vale, chicos? Que les digo que ya llevo más de mil intentos Así que pues bueno, yo creo que ya estoy listo Y pues bueno, los dejo con el video Con subtítulos, ¿eh?